¿Qué tal el tuyo? Acciones pequeñas, grandes logros. Seamos claros. Hoy que tu salud es más importante, llega Danone Esencial, con leche local, frutas y fermentos, deslactosado, sin sellos, tan único y nuevo que dan ganas de comer bien. Para Morena, la salud de las y los mexicanos está por encima de todo. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Con este dinero se podrán comprar alrededor de 10 millones de dosis que llegarán directo al pueblo de México. Mientras otros prefieren despilfarrar, nosotros sabemos que el dinero solo sirve cuando se pone al servicio de la gente. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.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 ¿Jesús? ¿Ustedes se conocen? Sí. ¿Qué sientes por él? Siento que lo estoy empezando a amar. Sabía que vendrías. Han pasado muchos años. ¿Qué le pasa a mi familia? Martes, 8.30 de la noche. Buenos días, señora. Buenos días. Venimos a instalar su detector. Sí, pasen, adelante. ¿Y esto cómo funciona? Digamos